Muy buenas a todos aquí en un nuevo video En, en esta ocasión vamos a, a ver Cómo poder tener los, Las burbujas de conversación de, de Messenger, las burbujitas que nos aparecen En un lado o donde nosotros las queramos poner Pero en esta ocasión En nuestra queridísima Whatsapp Es uh, uh, una forma muy bonita de, de poder contestar en una Burbuja de, de Messenger Así que lo que vamos a hacer es abrir nuestro Play Store Y buscar la Aplicación llamada Dashdove Whatsapp Así que vamos a esperar un ratito. Solo es de que busques en, en Play Store, o WhatsApp, así como está aquí. O Si quieres, te puedo, voy, a, voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Para que puedas este, instalar esta aplicación que es muy bonita y aparte nos deja poner las burbujas como el Messenger, como ya les había dicho. Y, pero esta vez en WhatsApp pues, es, es una, una función muy útil. Así que vamos a instalarla. Le damos aquí en aceptar y esperamos a que se descargue, se instale. Y en cuanto acabe de instalarse, eh, regreso con el video. Ya se instaló la aplicación, así que eso hay que abrirla para que ustedes puedan ver mmm, cómo se puede probar. Así que para activar la aplicación tenemos que darle aquí donde en el apartado de servicio. Tenemos que activar esta esta casilla y nos va a enviar hacia la configuración del dispositivo. Y después aquí en donde dice dashon para Whatsapp. Le damos aquí. Y le ponemos y activamos esto. Esto va a ser un poquito diferente dependiendo del dispositivo o del tipo de Android que tengan ustedes. Pero el chiste es activar la, la aplicación Dash Show. Así que nos regresamos. Y nos vamos. Dice... Acceso, éxito, aquí van a ustedes confirmar si su aplicación está activada correctamente. Y aquí solamente tenemos un poquito de configuraciones como da dash que dice abrir automáticamente. O sea, en cuanto llegue un mensaje se abre automáticamente. La pantalla que se abra la burbuja cuando está en pantalla de bloqueo. Esto lo voy a desactivar por cuestiones de privacidad. Dice aquí desbloqueo esto no sé bien qué es bueno aquí en probar vamos a ver cómo cómo se vería cuando nos llega un mensaje como pueden ver aquí según nos llegó un mensaje y este dice aparece el nombre de la persona aquí y aquí aparece el 1 y pues la burbuja la típica burbuja que se caracteriza en messenger así que pues se abriría pero este como es un mensaje de prueba y pues si la bajamos solamente se elimina y pues como también en Messenger la puedes mover hasta cualquier lado de la, de la pantalla donde no estorbe. Y pues eh, esto sería todo, espero que les haya gustado muchísimo. Y, pues solamente queda probar la aplicación eh, cuando nos envíen un mensaje y eh, podrán ver que... Que ya está, que está, configurado así que abrimos este, nuestro pequeñísimo WhatsApp y vamos a decirle a alguien que nos envíe un mensaje solamente para probar la aplicación regreso en cuanto acabe de, de enviarle a alguien para que nos responda solamente esperamos a que nos llegue un mensaje y pues como podrán ver nos llega el mensaje y automáticamente aparece el nombre y el, el icono de la persona y pues solamente le abrimos aquí y se, y podrás este ver aquí el la burbuja y pues los deslices aquí tienes ese botón para responder. Y, y así solamente es para poder ver la burbuja de Messenger, la típica burbuja de Messenger, pero esta vez en Whatsapp. Y pues solamente contestar. Y esto sería todo, espero que les haya gustado muchísimo, por favor no olviden suscribirse. Y hasta luego gente, si ya...